Buenos amigos, me presento, mi nombre es Elmer Este canal, pues, lo acabo de abrir con el objetivo de poder apoyar a algunos compañeros de Latinoamérica con lo que es el proceso de pirólisis de aceite o pirólisis plástica que casi es lo mismo es el mismo proceso que se va a realizar tanto como el aceite quemado de motor o, pues, plásticos, desechos plásticos En este canal, pues, les voy a mostrar lo que es eh, la fabricación de ese producto. Esto que ven aquí es un diésel denominado Black Diesel. ¿Por qué Black Diesel? Por su procedencia. Ahora bien, es un hidrocarburo igual que cualquier otro. Eh, el mismo nivel pues, molecular o atómico que tiene el diésel de una refinería. Con la ventaja que este diésel... Eh, va, viene pues prácticamente de un producto derivado del petróleo estamos haciendo un refinamiento prácticamente a lo que es el aceite de motor, clarificarlo, purificarlo para consumo de motores diésel ahorita pues vamos a hablar específicamente solo del diésel porque lo vamos a enfocar solo en este tipo de producto a medida que vamos avanzando en el canal pues yo le voy a ir mostrando más de lo que es el proceso de pirólisis pues ya un estudio más a fondo la maquinaria que se necesita, cómo construirla, etc. Ahora bien, vamos a pasar lo que es la planta para que ustedes puedan entender, compañeros, lo que es una planta de pirólisis casera. Esta no es una planta industrial, es una planta hecha a partir de desechos de, de herrería o por decirlo así, desechos pues, que personas no necesitan. Ya puede ser tuberías cilindros, etcétera, para que ustedes lo pueden conseguir en una chatarrera, como la decimos aquí en mi país. Ahora vamos a pasar a lo que es la planta, compañeros, para que ustedes puedan entender el concepto de una planta de pirólisis casera de forma, pues, económica y de una forma, pues, que sea rentable y funcional. Ok, compañeros, aquí estamos en lo que es el, el horno. Ese es un horno, pues, de... como cualquiera que ustedes puedan construir, pues, lleva prácticamente ya se está desbonando <risa> lo que pueden ver aquí es material de arcilla y vamos a ver porque hay que arreglar esto eh, y pues con aire lo hemos construido lo que ven aquí es un reactor de 20 galones con una tapadera tipo viga un desparafinador cuál es la función del desparafinador pues limpiar prácticamente toda la suciedad que lleva el, el, el aceite quemado Aquí las partículas de sucio no pasan, las deja caer para abajo. Recuerden que esa es una planta casera, lógicamente siempre va a pasar suciedad, pero en mínimas cantidades. Después del desparafinador va para una tubería. La tubería, pues aquí llegamos a lo que es una, un proceso de condensación. El proceso de condensación es transformar los gases que, del, que van saliendo del reactor y transformarlos nuevamente en líquidos. A los condensadores pues lo inyectamos lo que es agua, introducimos agua por debajo y sale el agua por arriba. Aquí tenemos lo que es un tubo de cobre de tres cuartos, la tubería esa que están viendo ustedes aquí es de una pulgada y los condensadores los fabricamos con tubería de tres pulgadas. Esto que ven colgando aquí es una termocupla, Entonces, esto te sirve para medir la temperatura a la entrada y a la salida del condensador. Después pasa lo que es un recipiente recolector. Este recipiente, ¿por qué lo tengo dividido en dos? Bueno, les explico. El aceite, el aceite quemado siempre lleva agua. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Separamos el agua con esa válvula y lo que es el para no para no combinarlos. Cuando ya hay una temperatura, porque aquí ponemos un medidor de temperatura con una termocupla cuando la temperatura ya empieza y nos indica que ya podemos procesar lo que es el el queroseno y el diésel nosotros cerramos esta válvula y abrimos esta y dejamos caer directamente a este recolector aquí está un poco sucio ¿ver? pero aquí podemos ver nosotros aquí medimos cuánto está de lleno después del recolector mandamos otra tubería porque aquí quedan gases más livianos suben por arriba y lo mandamos a una serpentina o un condensador en espiral este condensador es de un tubo de, de un cuarto de 50 pies va en espiral para abajo igual es un condensador ingresamos agua y por arriba sale el agua después al bajar aquí aquí estamos procesando cuando nosotros llegamos a los 300 eh, 380 a 400 grados en lo que es el reactor eh, las temperaturas bajan acá cuando ya entran aquí ya entran pro, aproximadamente entre los 200 220 y aquí va bajando cuando va subiendo la temperatura tienen que asegurarse que a la entrada del condensador pues tenga que andar en el rango de los 280 grados aquí el diésel lo vas a generar a partir de los 220 grados en adelante cuando entra es la temperatura del condensador no del reactor porque ya va a estar en 400 de 400 y algo aquí vas a tener 200 vas a ir subiendo no dejar pasar de los 320 grados porque ya lo que está generando pues es un, es un aceite pesado prácticamente y lógicamente aquí va a bajar un poco más la temperatura a los 230 250 de este se va a mantener un rango menor a los 280 ok seguimos cuando nosotros estamos procesando dice el acá, ya estamos procesando también gasolina. Les voy a aclarar, en el proceso, el proceso perdón, de pirólisis de aceite, eh, lo que se obtiene de gasolina es mínimo. Por ejemplo, si yo meto entre 20 galones en, de aceite en el reactor, lo que voy a tener aquí son alrededor de 1 o 2 litros de gasolina. Eh, lo uso pues, prácticamente en queda muerto. Entonces me economiza. Y el diésel pues, lo fabrico para venderlo después de este recolector aquí ya van saliendo los gases que no son condensables lo que ya no vas a poder condensar lo paso directamente a la primera trampa, ¿qué hago yo con esta primera trampa? libero presión cuando hay mucha presión en el sistema, ¿qué es lo que pasa? si no está bien soldado estas uniones te va a empezar a fugar y vas a ver el humo, el de los gases que está fugando entonces, ¿para qué sirve esto? para liberar presión entre mayor presión, más posibilidad vas a tener de fugas. Entonces, bajamos la válvula. Está un poco dura. Bajamos la válvula y la abrimos a cierto nivel. Lo suficiente como para meter el tubo acá y quemar los gases acá. Lo que ya están saliendo por cuestiones de mucha presión, pues lo liberamos. Y hay una antorcha. Aquí pues no la tenemos ahorita pues la tengo desconectada. Con esa tocha nosotros estamos liberando presión y evitamos por lo que son las fugas. Después lo pasamos a lo que es una trampa de agua. La trampa de agua lo que genera es pues, prácticamente los gases que no son condensables. Los pasamos por el agua. Aquí hay un tubo que va al medio y empieza a burbujear, un burbujeador. De ahí salen los gases no condensables este pequeño tubo de plástico lo bajo, bajo tierra y lo inyecto a un soplador este soplador sopla aire y aquí le estoy inyectando el gas el no condensable y por aquí pues le inyectamos gas propano de ahí lo inyectamos al reactor a un quemador y nosotros también quemamos basura este quemador quema el cilindro y eleva, eleva lo que es la temperatura ¿Y qué es lo que obtenemos al final de, del proceso? Pues simple obtenemos Black Diesel este Diesel pues, se puede utilizar en cualquier motor, así como está no es necesario hacerle tratamiento, si ¿sí? es para uso personal lo puedes usar perfectamente ahora bien, si es para comercializar hay que hacerle un tratamiento, por filtración, puede ser un proceso químico o pues cualquier otro método que pueda ayudar a la clarificación de lo que es el black diesel. Pero si es para consumo propio, esto te puede ayudar a economizar bastante. Bueno compañeros, este es el video inicial de ese trayecto que voy a hacer con ustedes. Para enseñarles paso a paso lo que es el proceso de pirólisis de aceite o oh, bien pirólisis plástica también, casi es el mismo concepto, todo va por calor, entonces suscritos al canal compañeros, Ayúdame a publicarlo, que a medida que vayamos subiendo de suscriptores en el canal, pues yo voy a ir haciendo más videos, voy a ir explicándoles más sobre el tema y voy a ir enseñándoles más procesos para que ustedes puedan tener un diesel a partir de desechos.